Para que parar psicólogos, sí con el Kevin tengo. tus penas? ¿Cómo? ¿Que te cuente mis penas? Sí. ¿Pero por qué? Porque soy sí, eres mujer. ¿Cómo? Porque eres mujer. ¿Y qué tiene que ver que sea mujer?